Buenas, buenos días, buenas, buenas tardes ya, eh, empezaremos esta, esta mesa de, de debate, eh, esta tercera mesa de debate sobre eh, leyes y normativas como herramientas para garantizar los derechos ante situaciones de pobreza energética. Eh, se ha mencionado durante las mesas anteriores eh, que podemos hablar de ruptura energética y no tanto de transición energética. También se ha mencionado, eh, incluso en algunos encuentros que hemos tenido previos, de que las leyes y la normativa son herramientas muy importantes, pero que deben ir acompañadas de otros, de, de, de movilizaciones, de incidencia, de sensibilización. ¿no? Y eh, en esta mesa vamos a hablar de, precisamente de, de, de estos temas. Eh, nos acompaña Valery González. De, de la ONG Dua Proa à l'Energie Sauce Futur. Bienvenida. También tenemos con, con nosotros a Josep Babot, eh, miembro del grupo promotor de la Ley 24-2015 en el ámbito catalán. También está con nosotros eh, Clemens Putin de Right to Energy Coalition y de Amigos de la Tierra Europa. Europa. Eh, está con nosotras también Mafalda Sousa, de la Organización Cero de Portugal. Y finalmente también nos acompaña Pablo Messina de la Cooperativa eh, Comuna de Uruguay. Eh, bien, empezaremos también haciendo un, una anotación y es que Valeria hablará a, ahora en, en francés. Eh, para los hispanohablantes, eh, Nesim que está a su lado eh, va a hacer una traducción eh, bueno, simultánea, la acompañará y para las personas de habla inglesa, eh, mediante la traducción simultánea que tenéis también eh, po lo podéis la podéis entender vale eh, bien Valerie Gonzálves empezamos <risa> Valerio González eh, forma parte de la ONG Dual Energy Soz Futur es una ONG que nació en el año 2000 en Francia tiene sede en París y trabaja por, principalmente por el reconocimiento del derecho a la energía como un derecho fundamental en este país eh, Valerí nos hablará de la propuesta de ley, principalmente de la propuesta de ley que se ha trabajado en este sentido y de la situación actual eh, que existe en, en Francia. Merci. Droit à l'énergie SOS Fudur es una ONG internacional de droit français compuesta únicamente de personas morales. Elle a comme objectif de rassembler celles et ceux qui veulent agir en faveur de la reconnaissance du droit à l'énergie, la partager et protéger les équilibres de la planète et les intérêts écologiques des générations futures. Le droit à l'énergie, SOS es futur, est une ONG internationale basée sur le droit français et solo compuesta de personnalités morales, au niveau légal. Elle a uh, pour. Como, como ejemplo de, de proteger los equilibrios de la planeta y los intereses ecológicos y establecer un, un derecho a la energía. Nous sommes implantés en África, en América Latina, en au Maghreb y en América del Norte, y el presidente de ONG est la ONG es canadien. La ONG está implantada en África, en África del Norte, de la ONG es, uh, canadiense. En France, la précarité énergétique est définie par une loi, la loi de Grenelle 2, en juillet 2010. Elle définit la difficulté qu'éprouve une personne dans son logement à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en razón de la inadaptación de sus recursos o de sus condiciones de uh, En Francia, la, la precariedad energética es definida por, uh, por una ley que se llama la Ley grenelle II um, que, que se, se firmó en julio del 2010. Um, se define como la, la dificultad que, que vive una persona en su habitación para... en su... En su vivienda uh, para disponer de la, de, de la fuente de energía necesaria a, su, a la satisfacción de sus, uh, de sus necesidades elementarias uh, por razones de inadaptación de sus, de sus recursos o de, o de las condiciones de vivienda. Hay plusieurs disposiciones reglamentarias contenidas en diferentes lois que je vais tenter de vous expliquer. Hay diferentes uh, dispositivos reglame, reglame, regla, uh, reg reglamentarios reglamentarias, uh, contenidos en diferentes leyes que Valérie va a va, va explicar ahora. Depuis 2011, un Observatorio Nacional de la precariedad energética existe. Uh, Celui-ci contabilise 12,1 millones de personas en précarité en prenant en cuenta el criterio de resentido del froid en el logement lo que representa alrededor 15% de los franceses. En Francia existe desde 2011 un Observatorio Nacional de la Precariedad Energética. Um, ese observatorio ha contado 12 millones de personas en situación de precariedad energética, uh, tomando en cuenta el criterio del, de la sensación de frío en, el, en la vivienda, y eh, lo quiero presenta esos 12 millones representan 15, 15 de, los, de los ciudadanos franceses mais encore aujourd'hui ce sont 34% des ménages qui restreignent leur chauffage par manque de moyens financiers y más allá de, de eso son 30, 30 casi 35 de la de, de los uh, ¿cómo se dice? de las familias. Uh, que, que, dis, o sea, que disminuyen el, uh, la, la calefacción en, en, en las viviendas uh, por falta de, de recursos uh, financieros. Il, a, il est instauré une trêve hivernale alignée sur celle du logement uh, sur les expulsions du 1er novembre au 31 mars, Il y a donc interdiction de couper ou de résilier les usagers pendant cette période. Seule une réduction de puissance peut être possible, sauf pour les clients qui sont en précarité énergétique. Nous ne sommes pas sur un droit opposable. La prochaine étape serait d'obtenir l'interdiction des coupures d'électricité et de gaz pour tous les précaires tout au long de l'année, como sobre el agua, en Francia existe en fait, la interdicción euh, de coupure y de reducción del débit de agua todo el año. En Francia existe una, una tregua eh, in, invernal eh, que impide eh, las expulsiones de, los, de, de las viviendas del 1 prim, de noviembre hasta el 31 de marzo. Eh, pero no existe, no existe realmente una, una, una prohibición del, de, de los cortes, sino que hay la, eh, solo existe la, eh, la, posi, por la posibilidad de, de, de reducir eh, la, la, la potencia de, los, eh, de, de, la, de la calefacción. Eh, entonces, no existe un derecho que garantice que no haya cortes Uh, en, en, en, en Francia, um, como lo existe por la, por, la cuestión, por la cuestión del agua. Entonces la idea es de uh, alcanzar ese derecho que impidi, impidiera uh, el, el, los cortes de, de, de, de calefacción en, en, en el Estado francés. Una otra ley en 2015 indica en uno de sus primeros artículos qu'il faut garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie bien de première nécessité, ainsi qu'aux services énergétiques. Elle fixe un objectif de moins 15 de la précarité énergétique d'ici 2020. Et à quelques mois de la fin de l'année de 2019, on peut dire que cet objectif n'est pas atteint en France. Bien au contraire, puisqu'en 2018, ce sont plus de 500 000 coupures ou suspensions de puissance à la suite d'un payé qui ont été euh, évalués et en 2019 ces chiffres s'annoncent encore plus élevés de l'ordre de 30%. Tu existe bien une loi de transition énergétique del 2015 qui qui indique que, que, que um, hay que garantizar a las personas uh, precarias el acceso a la energía uh, comme como, como nécessité primera como, primera necesidad y, y un acceso a los servicios energéticos. Esa ley eh, pone un objetivo de, de una baja de 15% de la precariedad energética hacia el 2020. Eh, a unos meses de, de, del final de la, de, del año 2019 se nota que estamos muy alejados de ese, de ese objetivo puesto en esta ley. Um, en 2018 son 572.000 uh, cortes o bajadas de, de potencia de calefacción que se han registrado en Francia. Y, y, en, y para 2019 las previsiones son aún más altas porque se, se esperan casi... Una, una, una subida de 30% de esas, de esas cortes o, o bajas de potencia. Les tarifs sociaux ont été remplacés euh, il y a très peu de temps par un chèque énergie qui couvre les énergies de réseau, pero también el bois y el fuel. Il s'élève a un montant de 200 euros par an, environ. Et il est versé en fonction des revenus et de la composition familiale et il est euh, loin de répondre aux besoins et plusieurs euh, associations estiment, euh, estiment le montant euh, à 400 euros. Se a establecido en France, ahora, tarifas sociales que... Euh, non, las tarifas sociales han sido remplacées par por lo que se llama el cheque d'énergie que um, cobre las, uh, las energías las energías de de um, cómo se dice eso ah, de, re, de, re, de energía de redes pero también la, el uso del, de, la, de, la, de la de la leña y del uh, y del fuel um, ese cheque es de 200 euros uh, por año para, para cada vivienda y está y, y se se da en función de, de, las, de, de los um, de recursos e ingresos de las, de las familias, pero está muy lejos de responder a, la, a las necesidades. Hay des aides de solidaridad para el logement, para aider también a pagar ces facturas d'énergie, que son gérées par los departamentos. Environ 122 122.000 ménages son aidés. También existe un fondo solidario para las viviendas um, que, es, que ayudan a, a ciertos, uh, ciertas familias a pagar las facturas de energía y que son, que son manejadas por los uh, de, departamentos en Francia, se llaman así, um, y, pero abarcan 120, 120, 100.000 siento 20000 uh, familles. Il y a trois causes identifiées uh, de la précarité énergétique, c'est la faiblesse des revenus, la mauvaise isolation des logements et le prix de l'énergie et donc nous on pense qu'il faut agir sur ces trois uh, facteurs uh, de causes. Hay tres causas que han sido identificadas como las las raíces de la de la precariedad energética que son, bueno, la, el, los, bas, los bajos ingresos, eh, la mala um, el, il, isola, isolación de las, de las viviendas, y, isolamiento, y el aislamiento y el precio de la energía. Y hay que, hay que actuar sobre esos tres puntos. cela pasa por la remise en cause de las políticas d'austérité austeridad en Europa y nosotros pensamos que hay una necesidad imperiosa de salir de sortir L'énergie du marché par la abrogación de directivas europeas de déréglementación que amén des privatizaciones des servicios públicos y nous portons directive européenne sur la d'une directiva europea sobre la precariedad energética. Entonces, actuar sobre esos, esos tres puntos pasa por la, la, el cuestionamiento y el denunciamiento de las políticas de austeridad en, en Europa y hay una, una emerg emergencia en, en salir de la, de, la, de la liberalización del mercado de la, de, la, de la energía, que ha sido desarrollada por diferentes directivas eh, europeas, y, y, y la, la, la organización de, de Valerí eh, um, quiere presentar una, una directiva europea para salir de la, de la precariedad energética. La libéralisation du secteur énergétique qui devait euh, soi-disant faire baisser les prix euh, n'a donné lieu qu'à une désoptimisation, une complexification du secteur. Et les prix n'ont pas baissé, même si les prix français de l'électricité sont inférieurs de 20% à la moyenne européenne. Le gaz en France a augmenté de 40% depuis 2008 et de 30% pour l'électricité. D'après l'observatoire que nous avons en France, l'Observatoire de la précarité énergétique, une augmentation du prix de 10 de l'électricité entraînerait 400 000 ménages de plus en situation de précarité. En France, nous disposons encore de tarifs réglementés de vente pour l'électricité qui reste, à notre avis, un rempart pour protéger le consommateur des prix qui diffèrent avec le marché. Les tarifs réglementés de gas van a malheureusement en 2023. Um, la, la liberalización del mercado energético que se había plantado como para hacer disminuir el precio de la ener, de energía um, no ha disminuido nada, sino que se, se han aumentado los precios de la, de la energía en, en, en Francia. Um, siguen siendo bastante ba más bajos de, de 20% de la, del promedio europeo, pero ha aumentado. Uh, el precio del gas ha aumentado de, de un 40% desde, desde, 2018, desde 2008 y el precio de la energía de 30%. Um, desde un Basado en un, en un observatorio, um, un aumento de 10, del 10% del precio de, de energía haría um, pasar más de 400.000 familias en, el, uh, en, en, la, en una situación de precariedad energética. Um, todavía en Francia existen uh, tarifas uh, controladas, reglamentadas para la, la venta de la, de la electricidad pero esas tarifas eh, van a desaparecer en 2023 Les taxes representan 30% de la factura de et y entre 2003 y 2016 il y avait una taxa sobre la factura qu enfin, de qu'on appelait que se llamaba service contribución al servicio público de la electricidad et qui finance à hauteur de 70% les énergies renouvelables, et cette taxe a augmenté de 650%. Aucune taxe en France n'a augmenté à cette hauteur-là. Et on arrive à des aberrations où les ménages les plus pauvres paient une taxe plus élevée que ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils perçoivent en fait comme d'aide. Um, les impuestos uh, sur la representan 30 por ciento de, de la factura de, de electricidad en francia y, y entre en, entre el 2003 y el 2016 hubo una, una un aumento de, de, esa, de esos impuestos sobre las energías renovables de 650 ninguna ningún impuesto ha aumentado de, de este de, de tal manera um, entonces llegamos a unas situaciones absurdas uh, donde lo, las familias más pobres tienen que, que pagar un impuesto uh, mucho más alto de lo que reciben como de, de ayuda estatal. La factura énergétique es de plus en plus elevada y los ménages no parvienen plus a hacer face aux dépenses incompressibles en razón de salarios y pensiones insuficientes de un acroesamiento de tiempo parcial y de empleos precarios, y eso afecta particularmente a las mujeres y las familias monoparentales. Entonces la, la, la, la factura energética es más y más y más elevada, y, y eso impacta mucho más a, los, a, a, a las personas en, en, en, de, de, de bajos de bajo ingresos, y lo, en cuanto a... Paralelo, los salarios no, no aumentan y las pensiones tampoco. Eh, en Esto eh, se relaciona también con un aumento del, de los trabajos a tiempo parcial, o sea, tiempo parcial y, y empleos precarios. Y, y la, las mujeres eh, son las más afectadas por ese fenómeno. Un projet de loi présenté par le groupe communiste républicain citoyen et écologiste, visant à instaurer un droit effectif à l'accès à l'énergie et à lutter contre la précarité énergétique a été déposé en début de l'été et il a été précédé par un débat euh, au Sénat en mars 2019 et c'est la première fois qu'il y a un tel débat euh, dans un, dans le, au Parlement en France. Um, un proyecto de, de ley um, ha sido presentado para el Grupo Comunista Republicano Ciudadano Ecologista, que, se, que plantea la, la instauración de un derecho efectivo al acceso a la energía y a la lucha contra la precariedad energética. Ha sido eh, debatido en el, en el Senado en, en marzo de este año 2019. Y es la primera vez que tal proyecto ha sido presentado en, el, en la Asamblea en Francia. Yeah. Celui-ci contenait des mesures immédiates que notre ONG porte, c'est-à-dire une baisse de la TVA à 5,5% et l'interdiction des coupures. Yeah, resto... <coughs> um, esta, esta medida se proponía de... O sea, tenía... En, en sí misma, unas propuestas que la, que la ONG ha sido desarrollando, es decir, una, una baja de la, de la, de la IBEA de, del 20% al 5,5% sobre la energía y la, y la interdicción, la prohibición de, la, de los cortes de energía. Nosotros, nuestra ONG propone la creación de una jornada mundial de acceso a la energía durable por todos, Qui se veut non pas une fin en soi ou une journée mondiale de plus, mais bien comme un temps fort annuel de tous les acteurs du secteur, un outil de mesure du progrès accompli dans l'avancement de l'accès à l'énergie pour tous. Et nous avons lancé en fin 2018 une pétition pour obtenir un million de signataires pour avoir l'appui d'un ou plusieurs États et tenter d'obtenir cette journée internationale du droit à l'énergie. Um, propone la, la creación, desde 2014, propone la creación de, una, de un día mundial del acceso a energía durable, um, no como, un día, como otro día mundial que, que existe, pero más bien como un, una herramienta uh, y, y un momento de, de, de reflexión para todos los actores del sector um, para pour aller vers l'accès de l'énergie pour tous. La recherche de l'unité des travailleurs, des citoyens, est fondamentale si nous voulons gagner un droit à l'énergie et réduire les inégalités dans le monde. C'est ce que nous portons au sein de notre ONG, et c'est donc tout naturellement que nous participons depuis plusieurs années à la coalition euh, droit à l'énergie européenne. Sí, se me ha olvidado decir que hay, hay una petición que ha sido lanzada en, en el 2018 para intentar detener de, de alcanzar un millón un millón de, de firmas para para ese día de derecho de acceso a la energía de derecho a la energía y que terminar diciendo que para reducir las desigualdades y las injusticias um, la, la, la, o sea la, la unidad de los trabajadores de los ciudadanos es clave eh, si queremos alcanzar ese, ese derecho a la energía y reducir las desigualdades en el mundo y eso es el es la, la, o sea, el mensaje que clave que que tiene la, la ong de, de, de valerie merci vuestra atención Gracias Valerí. gracias Nesim también por la, por la traducción. Bien, seguimos con Josep, Josep Babot, él es miembro del grupo promotor de la iniciativa legislativa popular que, se impulsó, que impulsó la aprobación de la ley 24-2015 en el ámbito de Cataluña, es activista, abogado, miembro de, de APE, de la, de, de la um, Alianza contra la pobreza Energética, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y también es miembro de Ingeniería Sin Fronteras. Eh, Josep nos hablará de esta, de esta ley, de algunos de sus aspectos claves y eh, de su vínculo con temas que han surgido a lo largo de, de, de estas jornadas como es la emergencia habitacional, el derecho a una vivienda digna en el marco de esta ley. Gracias. Hola, buen día. Tendré el tiempo para intentar no sobrepasarme. Eh, a pesar de que mi lengua materna es el catalán, eh, me dirigiré a vosotras en castellano para facilitar la comprensión de las compañeras del resto del Estado y de América Latina. Eh, me toca hablar de una ley que no es fácil y como a la mayoría de la gente le gusta más la historia que el derecho, intentaré explicaros un poco de, de historia y hacer algunas metáforas para llegar a un punto a explicaros las partes básicas de la ley y en el momento en el que nos encontramos ahora antes de empezar yo sí que quiero decir que aunque ahora sí que formo parte del grupo promotor que intenta trabajar para una aplicación correcta de la ley yo llegué al activismo en MENAPE y en LAPA hace dos años, con lo que me, me, me perdí el procedimiento de aprobación de la ley. Entonces, yo he visto los efectos positivos de la ley, pero no estuve ni viví tampoco los efectos negativos que había antes con cortes indiscriminados. Entonces, intentaré versar mi intervención en tres fechas o años concretos a nivel histórico y seré brutalmente eurocéntrico, así que mis disculpas hacia las compañeras de América Latina. El primero de los años es 1759, y el segundo 1789, y el último 2019. El primero de ellos, 1759, es la llegada al poder en España de un rey llamado Carlos III. Carlos III, eh, entre otros apodos, le llamaban el político, el mejor alcalde de Madrid también le llamaron, y es el ejemplo práctico de lo que en Europa y en España en concreto se llamó el, el despotismo ilustrado. Es una... Una forma política que me gusta también como metáfora y que utilizo también en otras charlas para un poco explicar eh, cómo se conforma la legislación en materia de pobreza energética en España, porque tiene muchas similitudes. Carlos III en ese momento eh, cogió los valores ilustrados y bajo el lema eh, «Todo para el pueblo, pero sin el pueblo», introdujo grandes reformas en España y en la, en la Villa de Madrid. In, introdujo el, el alcantarillado, grandes avenidas, preciosos edificios neoclásicos… Y todo ello lo hizo, lógicamente, sin contar con la participación del pueblo, pero eh, para, para la gloria absoluta de España y de su, de su pueblo en este sentido. Entonces, un poco en materia de pobreza energética, lo que ha hecho el Estado español hasta ahora es un poco eso. Es decir, con buenas intenciones para intentar paliar la problemática, no ha contado nunca con la participación de la gente y de los colectivos que estamos a pie del cañón en las calles eh, sufriendo y tratando la problemática desde, desde la base. Nosotros, en el 8 de octubre de 2018, tuvimos una reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica con el equipo del secretario de Estado de Energía y, básicamente, el equipo técnico que hizo la última modificación del bono social. Y, básicamente, quería compartir con vosotras la sorpresa, la estupefacción en la que salimos de esa reunión, viendo como nosotras que… Asamblea tras asamblea vemos los problemas cotidianos de la gente, lo que falla y lo que, lo que sale bien del bono social. Vimos como lo que teníamos delante era un equipo de burócratas sin ningún acceso, sin ningún tipo de, de trato con lo, con lo que pasaba a pie de calle. Y es un poco lo que pasaba entonces en el siglo XVIII en España, que son reformas hechas desde las, los pasillos y los despachos de la Corte, un poco lo que pasa en España en materia de pobreza energética. Eh, por ello, la Ley 24 2015 es... Particular es un ejemplo claro de lo que significa la soberanía popular, que es que la ciudadanía empoderada presente una ley eh, analizando los problemas desde la calle para dar solución a problemas que vivimos día tras día. Entonces, aquí conecto con un punto que ha explicado antes James y con el que estoy 100% de acuerdo, casi de la gremita cuando lo ha dicho, que es el tema de... Las propuestas que podamos hacer desde estos foros no tendrán éxito si no cuentan con el apoyo y la fuerza de la calle. Eso es básico. Nosotros que tenemos claro que las propuestas que hacemos son justas, eh, son espectacularmente, bueno, tienen en cuenta a, a la ciudadanía, pero eh, el, tenemos que tener en cuenta que estamos en un plano de desigualdad total con las grandes corporaciones y que la única forma de conseguir que estas propuestas toquen privilegios y, y nos encaminen hacia un modelo mejor es siempre teniendo el apoyo de la, de la calle. Entonces, para ello siempre es bueno, lo que ha explicado James, es tener movimientos que no solo se reúnan en despachos, sino que tengan contacto con la calle y tener en cuenta que la 24 2015, si se aprobó en su momento, fue por la presencia ciudadana, por centenares de personas que recogieron firmas en su momento, que se manifestaron ante el Parlamento cuando hacía falta y sin ellos no se habría aprobado esta ley, más allá de la gente que se dedicó en los despachos a negociar los artículos concretos. Este es el primer punto. Por ello, cualquier legislación que trate la, eh, la pobreza energética en el futuro tiene que tener en cuenta eh, no solo a la ciudadanía, sino especialmente también a las personas afectadas, para que ellas mismas puedan aportar soluciones y propuestas concretas. Primer año, ya llevo cuatro minutos y medio, o sea que me estoy pasando mucho, intentaré ir un poco más rápido. Segunda fecha, 1789, eh, es año de la Revolución Francesa, año en el que se aprueba la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eh, muchos juristas la consideran como el primer texto legal que incorpora la presunción de inocencia como gran principio jurídico. En materia energética, la presunción de inocencia, eh, básicamente, se ha ejercido al contrario. Si alguien no puede pagar las facturas es porque no quiere. O si no puede, ya, llegará, ya irá a él a la Administración a pedirle que se le apaguen. ¿Vale? Entonces, lo que esta ley intentó, la 24-2015, cambiar desde un primer punto es justo eso. ¿eh? Y poner el principio de, de presunción de inocencia en la base. Es decir, si alguien no paga las facturas es presumiblemente porque no puede. Entonces, ahí es donde se genera el primer punto de la ley, que es el principio de precaución. Es decir, antes de realizar cualquier corte a doméstico, la compañía suministradora tiene que comunicarse con la Administración municipal para pedirle si esa familia está en situación de vulnerabilidad o no. Entonces, si la situación está en situación de vulnerabilidad, si la familia está en situación de vulnerabilidad, se le debe garantizar el suministro. Ese es el punto básico. ¿vale? El segundo punto, justamente… Va en la línea en que, si alrededor de un 10% de la población sufre la pobreza energética, estamos de acuerdo en que no el 10% de la población acude a la Administración o a Servicios Sociales para ser conocida su situación. Entonces, queríamos cubrir a toda esa gente que no acude a los Servicios Sociales. Y lo hicimos en base al silencio positivo, que significa que si en 15 días eh, la Administración no ha dado una respuesta a la compañía sobre la situación de esa familia, se presupone que existe vulnerabilidad y, por tanto, no se le puede cortar. ¿vale? Segundo punto, que ha sido muy criticado por algunas partes que han achacado el tema de que habrá mucho JETA, que como no... ...que no paga y que quizá, pues como no acude la administración y ellos tampoco no pueden encontrarlo después... ...pues esta persona está protegida por la ley. Bueno, hasta que no haya un mecanismo mejor para poder facilitar la protección de todo el mundo... ...que sufre pobreza energética, el silencio positivo es la mejor herramienta. Entonces, yo pregunto en este sentido, porque quizá la solución está, y un poco lo hemos hablado en APE... ...en buscar eh, un modo automático para detectar si, todas las, si todos los hogares están en situación de vulnerabilidad o no. Sería mucho más fácil. Y ahora mismo... Eh, eh, eh, Fundó una extinción de la P y formó formó el grupo de acción directa contra la pobreza energética, basando mi acción en poner artefactos explosivos en redes de distribución eléctrica, por ejemplo. El día siguiente el Estado sabría. ¿Cuándo me comí mi último doner kebab y de qué color me compré mis pantalones en la, en la tienda? Entonces, en el siglo XXI, con todas las redes informáticas que existen y los sistemas informatizados, no es posible acceder a ello, y en vez de, de, cargar, de cargarse este silencio positivo que algunos quieren, lógicamente, eliminar. Es el segundo punto. Eh, y llegamos al punto del 2019, que es la fecha actual, y que aquí sí que no es un dato histórico, sino que es el escenario en el que nos encontramos ahora. Tenemos durante los últimos años, durante los últimos cuatro años, desde la aprobación de la ley, a millares de familias protegidas del corte en Cataluña. Eh, ...lógicamente esto ha cambiado mucho... Eh, ...las personas que asisten a nuestras asambleas... ...antes venía gente pues con cortes... ...no he podido pagar... ...por tanto me han, me han cortado... ...¿qué hago ahora?... ...ahora la gente llega con otros problemas... ...básicamente también es un tema de deuda... ...acumulo una deuda de mil euros... ...porque no he podido pagar las facturas... ...no me han podido cortar... ...pero ¿qué hago con esto?... ...porque me acosan, me envían cartas... ...me hacen llamadas a mi domicilio... ...exigiéndome la deuda... ...entonces la situación actual... ...y pongo 2019 porque... ...hay un compromiso expreso del gobierno catalán... ...la Generalitat, para um, firmar unos convenios con las, con las compañías... ...para poder um, hacer frente a esta deuda. El Estado español, um, teóricamente, es un Estado descentralizado... Esto llevaría mucho debate y quizá no, no, es el, no es el punto, pero en materia energética, lamentablemente, las competencias son a nivel estatal. Por ello, la ley tiene unas limitaciones y es que no podíamos obligar a las compañías a sufragar estas facturas impagadas. No lo podíamos hacer desde Cataluña. ¿vale? Entonces, lo que, se, que, lo que se acordó en ese momento es establecer unos convenios a firmar entre las compañías y la Administración para cómo se repartían o, en todo caso, quién asumía esta deuda. ¿vale? Nuestra voluntad, lógicamente, desde, desde un inicio fuera que las mismas compañías eran las que tenían que asumir la deuda, al ser compañías privadas, muchas de ellas transnacionales, grandes corporaciones, con multimillonarios beneficios, en Endesa, durante el mismo tiempo en el que ha estado en vigor la ley, 5.400 millones de euros de beneficio, para tenerlo claro, y lo que les costaría a ellos hacer frente a esta parte de la pobreza energética, ellos, tal y como dijo María ayer, 21 millones, es lo que alegan. Entonces, básicamente, estos convenios deberían salir antes de acabar el año. Nosotras hemos formado parte de la negociación de la, de la primera propuesta que se va a lanzar y la idea es justamente eso, que no se pierda el espíritu de la ley y que sean las propias compañías las que, las que asuman, la, si no el 100%, la mayor parte de la deuda generada por, en base por su culpa, porque durante los últimos cuatro años no han tenido la voluntad de sentarse a hablar. Pero, y ahí es donde va otra vez el tema de la presión de la calle, estos convenios lógicamente no son leyes, es decir, se basan en la voluntad de las partes para que las dos, Administración y compañías, firmen. Entonces, sin la presión de la calle, sin que haya unos movimientos sociales fuertes que puedan presionar a la Administración y a las compañías para llegar a algún acuerdo, no se, no se conseguirían. Entonces, diez minutos treinta, acabo ya... ...cuál es un poco nuestra voluntad de cara al futuro. Esto lo hemos conseguido en el plano catalán. Pero los principios de la ley... En realidad son casi universales. Cuando a veces pensamos en el derecho a la energía, lo pensamos como un todo, como si tuviera que estar reconocido en la Constitución y en grandes leyes. Pero en realidad prohibir el corte en una ley concreta como la 25/2015, que es una ley de choque, una ley de emergencia, no es una ley que cambie nada a nivel estructural, eh, es también trabajar por el derecho a la energía y es garantizar el suministro a todo el mundo, tenga la renta que tenga. Entonces… Nuestra voluntad siempre ha sido la misma, que estos foros sirvan para que leyes como la 24 de 2015 se puedan replicar en otros, en otros ámbitos, ya sea autonómico en otras comunidades autónomas de España o en el ámbito estatal o incluso en otros países del mundo. Entonces, con ello, acabo e invito también a que se creen las redes suficientes para que esta ley se pueda replicar en otras partes y entre todas, vayamos trabajando también para asegurar que nadie, por razón de renta, eh, pueda ser privado de un derecho básico como es el de los suministros básicos. Muchas gracias. vale Gracias, Josep. Eh, como también empezamos unos 20 minutos más tarde, si os parece bien, eh, Terminaremos hacia las 2 y cuarto, 2 y 20. Igualmente nos ajustaremos a lo, intentaremos ajustarnos a los tiempos, eh, pero bueno, para que lo sepáis y para que lo tengáis en cuenta. Eh, ahora nos acompaña Clemens Houtine, ella forma parte de Right to Energy Coalition y también de Amigos de la Tierra Europa. Eh, Clemens participa de esto, eh, en, en estos espacios. Eh, right to Energy Coalition eh, agrupa diferentes organizaciones sociales, ambientales, cooperativas energéticas en el ámbito europeo, entre otros. Eh, también, por ejemplo, participan organizaciones como Fuel Poverty Action, que estarán esta tarde aquí, y como Total Energy Source Future, en la que participa, en la que participa también eh, Valerie. Esta coalición se creó en el año 2017 con el objetivo de trabajar alrededor de la problemática de la pobreza energética y bueno, adelante. Hola a todos, uh, voy a intentarlo uh, en castellano, vamos a ver si funciona, muchas gracias por la invitación. Um, quería empezar uh, diciendo que en Bruselas se toman las decisiones um, uh, con relación a la política energética. Entonces, lo que se decide en Bruselas impacta, impacto a, a 28 Estados miembros y um, es una lástima que, que esta escena política es tan lejos de, de los ciudadanos y tan cerca de las grandes empresas porque… Uh, <laughs> Nos impacta a todos. Um, entonces, um, quería empezar nuestra historia uh, de la coalición Right to Energy, uh, entonces Derecho a la Energía, uh, con el paquete uh, energético de 2016. Uh, este paquete legislativo um, tenía como objetivo de implantar el Acuerdo de París Climático de 2015. Entonces, tenemos eh, esa nueva perspectiva climática uh, cuando hablamos de la política energética europea, pero como saben, el Acuerdo de París no va a uh, Um, no, no contiene lo que, lo que necesitamos y también, um, y también no hay voluntad política a nivel europeo de uh, realmente iniciar una transición energética o una ruptura, como decíamos uh, antes. Um, en, eh, en el fin de 2016 uh, estamos también después de un uh, terremoto en Bruselas, que era el Brexit, Uh, eh, que ha chocado la Comisión Europea, que quería um, cambiar de imagen, um, que quería estaba, um, estar más cerca de, las, um, de los problemas de los ciudadanos europeos. Y, y, y por eso, en este paquete legislativo tenemos muchas... Um, muchas uh, Uh, Cómo se dice, um, muchos elementos que, que se refieren a la pobreza energética y se dice mucho en este paquete legislativo que uh, la pobreza energética es un gran problema en, en Europa, que es un problema político y que hay que encontrar soluciones políticas. Uh, el problema es que ni siquiera hay una definición de pobreza energética en este paquete y no hay realmente soluciones políticas propuestas en ello, uh, en este. Y… Eso lo, lo podemos entender um, primero porque hay una grande resistencia de los gobiernos europeos en Bruselas de reconocer uh, la pobreza energética y la mayoría de los um, estados europeos uh, dijeron que no hay problema de pobreza energética en su país y que es un problema social, que se trata uh, de política social y que no tiene nada que ver con la política energética. Entonces, es, um, esto es un gran obstáculo que encontramos en Bruselas cuando um, hablamos de esos, esos temas. Um, uh, además, un, un otro gran obstáculo que encontramos en Bruselas es um, las las grandes diferencias en, en la forma que, que, que tiene la pobreza energética, porque uh, somos un continente muy grande, uh, del este al oeste, del norte al sur, hay grandes diferencias en uh, cómo se expresa, cómo se encuentra la pobreza energética. Um, entonces, est, eh, estos eran todos los obstáculos que, que encontraremos uh, en 2017, cuando la coalición se formó. Y quería um, añadir que se formó con uh, iniciativa de los sindicatos y de uh, asociaciones contra la pobreza. Um, y que las ONGs ambientales fueron invitadas a la mesa, pero no, um, no, uh, no tenían la iniciativa. Uh, entonces, um, nuestras demandas políticas... Um, en nuestras demandas políticas queremos, uh, al primero, salir de un discurso técnico de cifras y um, al contrario, uh, haber un discurso muy político y um, uh, um, con una perspectiva de derechos. Entonces, uh, podemos resumir nuestras demandas en tres grandes demandas. Primero, el derecho a la energía. Entonces, prohibir uh, los cortes de luz, que, que puede ser una cuestión de vida o de muerte. El derecho a una vivienda digna, entonces la necesidad de renovar de manera masiva nuestras habitaciones. Y en último, el derecho de tomar decisiones sobre qué energía consumimos y cómo y de dónde viene esta energía. Entonces, las cuestiones de democracia energética. Um, ¿Qué hemos logrado en este paquete? Uh, no mucho, <risa> pero cositas. Uh, y cositas gracias al Parlamento Europeo. Uh, hemos uh, logrado que gobiernos uh, ahora tienen que contar el, uh, el número de personas que están en situación de pobreza energética. Y eso es uh, una avanza buena porque, como lo decía antes, muchos gobiernos ya no reconocen, uh, todavía no reconocen uh, el problema. Uh, también hemos logrado derechos para cooperativas, para uh, los que quieren uh, crea crear sus propios proyectos energéticos. Ahora um, es más fácil para ellos. Y uh, el último, el último um, éxito fuera uh, las estrategias nacionales uh, que los estados um, tienen que uh, lanzar si reconocen un alto nivel de pobreza energética. En, en su país. El problema es que uh, solamente dos países han reconocido este alto nivel de pobreza energética en una situación cuando, como lo decimos de, les decíamos ayer, uh, los 10% de los uh, europeos um, no pueden calentar su hogar uh, de, de manera adecuada durante el invierno. Y uh, esos dos países fueron, uh, en primero, Grecia, y uh, después, uh, España con uh, el gobierno socialista. Um, entonces, uh, hay mucho uh, que hacer. Um, uh, ya queda mucho que hacer. Um, entonces, con, uh, la, um, ahora con nuestra nueva Comisión Europea, uh, luego de las elecciones este mayo, Um, y luego de manifestaciones de chaquetas amarillas y de huelgas de clima, um, sentimos una, como un, un cambio profundo en este espacio político y hay más y más voluntad política de, um, de uh, reunir uh, las cuestiones ambientales y las cuestiones sociales, porque los gobiernos ven que que no puedes, la transición no puede ser injusta, pero además los jóvenes y la población quieren una transición. Um, y vemos en este momento, cuando hablamos de Green New Deal, de un nuevo deal uh, verde, uh, vemos muchas oportunidades claras para continuar este trabajo, para reunir el ambiental y el social, pero además vemos muchos riesgos que nos recuperan los discursos y no cambian, uh, no cambian nada y no tocan a un cabello de, del sistema fósil de gasto y, y de desigualdad. Um, entonces, um, termi, terminaré diciendo que pienso que lo que he aprendido en esos dos últimos años es que tenemos que hablarse Um, entre diferentes asociaciones, diferentes grupos. Tenemos que hablarse, unirse y luchar juntos um, si queremos ganar um, mayores éxitos en el futuro. Gracias. Buenos días. Uh, mi nombre es Mafalda Souza. Uh, eu represento uma ONG portuguesa. Eu não, não vou falar uh, espanhol porque não tenho a fluência necessária para fazer minha presen apresentação. Uh, vou, uh, vou falar em inglês. Uh, e, um, espero, uh, espero que eles que, que percebam. Um, uh, zero. ZERO is a Portuguese NGO that is very is created a, a, a quite short time in, since 2015. and uh, we are a group of um, uh, people, very, a very short team. but we have some important uh, projects even at national level but also at European level related to energy and climate. One of the most important now is one uh, Life Unify that is uh, now starting, uh, um, and it will follow the implementation of the national climate and energy plans that each member state has to prepare uh, to implement its climate and energy targets for the future, for 2013, uh, 2030. I'm sorry. Why talking about energy poverty? Well, the problem is big at, at European level, almost more than 50 million Europeans are affected by by energy poverty, but also in Portugal there are it's a, it's a problem that has been forgotten for quite a long time and um, After a joint work with Clemens, it started to be discussed in the country. So, um, I have to look after. So, there's uh, also a study from the um, Health Organization uh, in 2012 that says that it 28% of portuguese population is affected by energy poverty so it's quite a, a big challenge so the, as Clemens said the definition is not consensual is not uh, universal across uh, uh, europe across each Uh, there's a lot of uh, difference uh, between north and south uh, east and west countries so each country has its own definition of uh, energy poverty in the case of portugal uh, it was understood as a, as a, the as the difficulty Of family households to be warm and co warm in the winter months and cold in the summer months. This was the basic definition of energy poverty in Portugal. But see, but uh, there are also other other issues related to energy poverty there's a low income of the portuguese the uh, population especially um, among uh, households uh, with economic pro uh, problems um, there are also rising energy prices uh, and the lack of energy um, energy say, uh, Efficiency housing. Um, the mo most buildings in Portugal don't, aren't prepared to be sufficiently isolated during the, the, the winter months. And are not sufficient uh, um, fresh in the win in the summer months. So, energy efficiency is clearly linked to energy poverty in Portugal. And without tackling the building renovation and uh, putting measures to improve uh, buildings um, buildings quality um it's impossible to tackle energy poverty in portugal almost impossible impo impossible so there's the words as i i'm just talking a little bit about the study that was um that clement Stint, uh, stated it's the european energy poverty index that was ha as involved also the right to, to energy coalition and uh, i'm I'm just uh, talking about the results in Portugal because it um, this index it's based in more in four indicators in capacity of uh, having warm houses in the winter, cold uh, warm houses in the winter, cold uh, fresh houses in the summer, um, capacity to pay energy bill bills. And also, uh, also having humidity problems uh, in the, in the, um, especially in the rooftops. Uh, and there are um, the, um, the classification has four levels, and Portugal is considered uh, the fourth uh, worst uh, European country in this index, uh, mainly due to the the. Um, the problems with the humidity in the houses so main conclusions most european countries have this problem not only portugal but seven european uh, 17 european countries have also energy problem energy poverty uh, issues uh, the weight of the energy bill especially in portugal is quite high Uh, and uh, many many families don't have um, don't have economic uh, s situation to, to to pay these bills, um, and the, um, and there are two two news there that shows the weight of the energy bills in the in the Portuguese uh, uh, case. Uh, translating grossly. One uh, uh, energy costs 1,000 billion uh, euros to uh, Portuguese families, and uh, each uh, household has to reserve 6.3 percent of its income to pay uh, energy energy bills. So, there are also some social economic uh, issues, like I said, um, and countries that have stricter building renovation uh, uh, laws, like uh, the northern countries, have different situation. Uh, that's not the case in Portugal. We have uh, legislation uh, laws, but they aren't sufficiently uh, applied and many families don't uh, and there are some incentives that aren't used by the families to renovate their buildings um, so this is the the bad classification from portugal and um it's uh, it's also um a geographic problem. Uh, there are some studies because of this. Uh, the, this study, this study got, got to the minister, and it was a, ki a kind of a shaming uh, issue in the ministry. Um, and um, they started doing some, finally doing some studies on the on the problem. And there's there's a, there were a team from the University of Lisbon that were also working on energy poverty, but at national le level the government want to study more the issue, but first has pro the, the, the, the, the, ne the, the need to, to, to define exactly what is energy poverty in our case. There are a combined factors for energy en energy poverty, like like I, I said before, and they are um, also there. We have also using you use a lot of low efficient uh, equipments at home, um, like uh, H A H V A equipments or uh, elect uh, electric equipments at homes, and this is all this is also a point uh, uh, that increases energy bills. So, uh, like Clemens said, uh, energy poverty started to become a, an important issue on the national climate and energy plans, especially in the Portuguese case. Not only Spain recognized the issue, but also Portugal. The, in its first draft version, uh, there, there were, uh, they were quite vague, Uh, on measures to tackle the, the issue, in a second version that w that went to public consultation, there were uh, in included some more measures, but we still, among NGOs, we find that that uh, the government is not doing uh, enough to tackle the problem, and so we are now in a phase to suggest new measures to tackle the, the issue. These were the measures that were firstly included in the plan. As you can see, they are quite vague and, and don't uh, tackle the problem. Um, and what, what we want to do now, we want there, there's also another important measure that I, I'm just talking three slides about the social tariff in Portugal social tariff for electricity and gas and natural gas that was a measure introduced by the, by, by the government and financed by the utilities from both gas and electricity companies and um, This, this, this, were, this was considered as the most important measure to tackle energy poverty at the moment. But the government finally recognized that is not sufficient. So the, um, I'm passing this one. So the electricity social tariff was created in 2010 and the gas in 2011. It aims for consumers that have um, uh, low income, um, uh, social conditions, and for na in in 2018, there were 70. There are the numbers there. I'm not. I'm not taking more time but the social tariff a study from the Portuguese energy uh, agency recently showed that the, the social tariff resulted in three or four re percent reduction of the burden of energy services uh, in the household budgets which is very very low this is the basically the evolution since 2011 until now and uh, basically we as NGOs know, uh, consider that this is not the, the measure to resolve to solve the problem uh, they got some savings so okay the family saved some money from There are energy bills, but uh, this increased energy consumption in a, in, a house, in the households. And uh, these this money, this money savings, they weren't used, for example, to buy uh, efficient equipment, uh, they weren't used to renovate houses with uh, double windows or any other uh, important um, renovation uh, measures. Muchas gracias. Vale. Eh, pasamos ahora a, a escuchar a Pablo Messina. Eh, forma parte de la Cooperativa Comuna eh, de Uruguay, una cooperativa de trabajo creada en el año 2014 y que tiene como objetivo pues, intercambiar eh, saberes en diferentes ámbitos. Eh, entre ellos la, la energía. Eh, se ha realizado análisis de estructura de, ta, de tarifas, eh, así como también de matriz energética y él nos va, nos va a explicar eh, la lucha energética en, en Uruguay y eh, la privatización energética vinculada a las energías eh, renovables. Nos explicará principalmente el marco normativo también en uruguayo respecto de pobreza energética. Ahora sí. Eh, buenos días. Este, bueno, agradecer la, la invitación y la, la presencia de todas y todo, y también la organización, porque en general las cosas logísticas cuando están bien hechas no son invisibles y cuando solamente nos damos cuenta cuando están mal hechas. Entonces, nada. Este, hoy no me di cuenta de nada, quiere decir que está muy bien hecha. Este, así que felicitar también por eso. Bien. Eh, una aclaración. Yo, si bien Vengo en parte en nombre de Comuna. Buena parte de las cosas que, que hacemos es en, en alianza con el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Eléctrica de Uruguay. Por tanto, eh, voy a estar hablando en primera persona del plural y muchas veces es, es Comuna y AUTE, a veces es solo el sindicato, a veces somos las dos organizaciones. Eh, y es una. Voy a intentar contar una historia de, de fracasos parciales en los últimos cinco años, este, que termina mucho peor porque ahora acaba de de ganar las, las elecciones parlamentarias, un grupo de extrema derecha con, con militares, torturadores. O sea que si no fue mal ahora, nos va a ir mucho peor en lo que se viene. Pero, pero bueno, contar un poco de qué se trata. Uno como el punto de partida. Nosotros arrancamos primero conceptualizando la, la, empresa, la, la energía como un bien común, y acá capaz que hay una cosa que, que puede generar tensión, eh, para nosotros que hace una empresa pública y verticalmente integrada es una condición necesaria pero no suficiente de poder garantizar esto ese es como un primer elemento y empezamos un poco estudiando lo que resonó bastante que es la idea de, del cambio de matriz energética en uruguay a favor de las renovables y en particular la eólica eh, porque en uruguay se vendió bastante incluso para afuera como una cosa eh, primeramente como ecológica o verde y además en Uruguay a la interna se vendió que iba a posibilitar un cambio, una reba, reducción tarifaria muy importante. Con lo cual el consenso social que se construyó en torno al cambio de matriz en eólica y fotovoltaica fue muy alto. Y lo primero que constatamos es que ese cambio de, de matriz energética significó una privatización radical del sistema eléctrico en Uruguay, en la generación. Pasamos del 2005 a tener casi un 100% de la generación pública a tener hoy menos de un alrededor del 40% pública. Entonces, eh, bueno, ¿qué implicancia tenía? Esto fue una de las primeras reflexiones. Para nosotros, si no es pública, es muy difícil poder garantizar eh, derechos en torno a la energía si quieren después de desarrollo, y ya les adelanto que uno de los dueños es un capitalista español, hay más de uno, pero uno es Bengoa, que es un chanta bárbaro, este, así que si, si quieren se lo queremos devolver y no sabemos cómo, digamos. pero, pero ta, lo tenemos nosotros ahí. Bien, eh, la, la, entonces en este marco lo, lo que intentamos hacer fue como reconceptualizar eh, la idea de transición, y, y en ese marco la, pensamos tres criterios de, de como deseable la primera es un control, o cuatro, mi hija, ¿no? el punto de partida, acá hay una empresa pública y verticalmente integrada como punto uno. Punto dos, el control democrático de la toma de decisiones. Punto tres, la, la energía como un derecho humano básico debería ser como el como el punto primario, el punto de partida de, de la política energética, de eso es lo que voy a hablar más. Y punto cuatro, si tenemos la suerte de que haya excedente, que es, el excedente se use socialmente, porque en Uruguay en general el excedente se usa energético, se usa para cualquier cosa, menos para la gente que aportó para que ese excedente existiera. Con respecto al punto uno, que es el de, el de control democrático, digamos, este, ahí lo que me parecía interesante contar es, en Uruguay, uno de, de, de La principal limitación que tenemos para que haya un control democrático es todo el marco normativo. Eh, nuestro marco normativo tiene como dos grandes hitos. La ley de electricidad, que es creada en dictadura cívico-militar en el 77, y es la que habilita la privatización en la generación. Y el marco regulatorio del 97, que es el que termina de ordenar para que se genere la privatización. Todo en la época de las segundas reformas de, onda, de orden neoliberal. Después de eso tuvimos la suerte de que vino un gobierno progresista y no cambió nada, digamos. Entonces, este, como tenemos un, un, una gran limitación ahí. Eso lo que genera es que hoy por hoy la gobernanza, en la medida que entraron actores privados del sistema uruguayo, está pensada por la empresa pública, los generadores privados, que en general son grandes grupos económicos, tanto nacionales como transnacionales, vengo a ser un amigo de ustedes, y, y también los grandes consumidores, que en Uruguay son básicamente industrias, eh, más o menos de mediano porte, eh, porque no tenemos gran industria, y que también son grandes grupos de poder económico, por lo menos a la escala uruguaya. Entonces, eh, la participación social es absolutamente clasista. Entonces, una de las cosas que tenemos que modificar es todo el marco regulatorio, y en ese marco la propuesta nuestra de cambio de gobernanza tiene como, primero, incluir a los trabajadores en, en la toma, con voz y voto en la toma de decisiones, y segundo, que es lo que estamos trabajando desde hace un poco tiempo, es la, la construcción de un movimiento de usuarios, que nos parece que también tiene que tener voz y voto en la, y poder garantizar el control democrático. Para eso les voy a contar después algunas cosas, pero uno de los buenos puntos de partida que tenemos es que en Uruguay hay un movimiento de vivienda cooperativa muy muy fuerte, que tiene más de casi un 4% de las viviendas en Uruguay son de, de ese tipo de vivienda. Entonces ya tenemos como una organización donde podríamos empezar a... a estamos intentando trabajar en eso. Eso con respecto al punto 1. Con respecto a la idea de energía como derecho humano, ahí lo mismo, la defensa de la empresa pública para nosotros es central. Uruguay tiene, que en el concierto latinoamericano es importante un 99,6% de acceso a la electricidad. Y ese 0,4% es solamente ruralidad dispersa. ¿Y esto por qué? Porque la empresa pública tira, hace tendido al, al medio de la nada a pérdida. Entonces, eso nos parece que es sumamente importante y defendible. Lo que sí tenemos limitaciones es en el acceso seguro. Hay un 4% que eh, en Uruguay le llamamos colgados, yo creo que acá le llaman pincharse, o, pero que tienen acceso muy, eh, muy peligroso, tenemos muertes en los inviernos por incendio, este, mueren muchos niños este, electrocutados y quemados, realmente es un problema. En ese marco, ahí hay... Tenemos distintos problemas. Otro vuelve a ser el, el normativo. En el marco de las reformas neoliberales, a la empresa se le prohíbe entrar a la casa. Entonces, la empresa pública solo llega hasta el medidor. Lo que, y se, para nosotros eso implicó una privatización de la instalación eléctrica. Y eso implica que la gente que no puede pagarla eh, tiene unas instalaciones muy precarias, lo cual ayuda a que haya este, accidentes, muertes, etcétera. Para eso un poco lo que el sindicato hizo, y es una de las herramientas me parece más potente, creó una brigada solidaria que se llama Aurelio Picone en homenaje a un desaparecido del sindicato. Y lo, y lo que hace es, una cosa que no es del todo legal porque está medio por fuera del marco normativo, es garantizar conexiones, conexiones este, internas buenas. Eso es una de las cosas, pero obviamente que con la Brigada Solidaria no damos abasto para que se cura toda la realidad nacional. El, el otro elemento que, que se utiliza tiene que ver con, con que en esas horas que están muy precarizadas, toda la, la infraestructura eléctrica era muy mala. Por tanto, y afectaba tanto a los usuarios, porque incluso aquellos que pagan y están bien con... Este, no, eh, tenían hasta 20 días de corte en invierno por la sobrecarga del sistema, que era muy precario, por tanto ahí lo que se armó fue, un, fue una propuesta del sindicato, un plan de mejorar la infraestructura de distribución, que tuvimos suerte de que se aceptara, y entonces por lo menos ese, esa manifestación más drástica de la pobreza energética eh, disminuyó radicalmente en los últimos cuatro años. Y el otro problema que tenemos es el código penal. Nosotros a mediados de los 30, que esto de España sabe mucho, tal vez más que nosotros, tuvimos una dictadura fascista que cambió el código penal y en ese código penal eh, está como delito específico robar la electricidad. Nunca se aplicó hasta el año pasado. Entonces tenemos presos por robar luz por primera vez. Eh, en realidad esos presos son narcotraficantes y usaron la, la excusa de que robaban luz para meterlos los presos. Esto es verdad. Pero el problema es que el antecedente que generan para nosotros es muy regresivo. Por tanto, seguimos estando en contra de que eso esté. Garantizar el derecho a la energía es sacarlo del código penal como delito para empezar. Y me queda poco tiempo. Y el otro problema, eh, que sí es muy grande en Uruguay, yo le decía, el acceso es casi universal, el acceso seguro ya no tanto, es el problema de la asequibilidad. Si usamos la medida del 10%, creo que menos del presidente, entramos casi todo. Quiero decir, eh, el mix de servicios que, que cuesta más del 10% de los ingresos del uruguayo, uruguayos, incorpora no menos de un 30% de la población. Eh, entonces, ahí hay dos cosas que hicimos y fracasamos con la total éxito. Digamos. La primera fue que tenemos un IVA del 23% en la tarifa eléctrica, Hicimos una propuesta fundamentando que si el pan y la leche no tienen IVA, menos debería tener la electricidad, como un derecho humano básico. Este, hicimos una campaña bastante fuerte y nos fue bastante mal. Y la, y la otra es que en, en Uruguay es, es medio difícil hablar de bajar la tarifa, porque el discurso de bajar la tarifa es el discurso de la derecha neoliberal, que dice que, hay que, que la tarifa es cara en Uruguay porque hay un sistema público. Entonces, en realidad lo que pasa es que, no es por eso, es más complejo de explicar, pero sí tenemos una brecha muy alta entre, tenemos de las tarifas más caras residenciales en la región y de las más baratas para la industria de la región. Entonces, eh, hicimos una campaña que no fue muy bien porque mucha gente le gustó, pero no cambió nada, para cambiar la estructura tarifaria, que se decía la tarifa la tarifa es injusta, no, no alta, sino injusta por los diferenciales este, tarifarios que existían. O Esa fue como la, la otra cosa. Y ahí también, porque el marco normativo de la dictadura, el artículo 4 de la ley de electricidad, prohíbe tener tarifas sociales en Uruguay. No, se, no puede haber tarifas por consideraciones sociales, solo por costo. Y ya estoy pasado, así que solo para cerrar, lo, lo, lo otro que, que hicimos eh, en este, eh, digamos con este gobierno progresista, usando el marco que existe porque no lo quiso cambiar, sí creó algunas tarifas que son un poco más macanudas, y le llaman tarifas de consumo básico. Eh, y es la primera definición que existe en Uruguay o parecido a un consumo básico, que podríamos decir, bueno, si no cubrís esto, serías un, una persona en situación de pobreza energética. Y tiene varios problemas, porque hace una serie de supuestos bastante complicados, pero por ejemplo no incluye no ve la complementariedad de servicios. Entonces, el lavado de ropa, que es una cosa que lleva bastante tiempo, consume poca electricidad, pero bastante agua. En Uruguay un 5% de las familias no tienen agua, y entonces no lo consideraron como un servicio básico. Nosotros le dijimos a, al ministro de Industria, que, que es el que también regula la energía, que venga a lavar la ropa a casa, si, si es tan redundante, pero no quiso. y tampoco, tampoco incluye la calefacción, y tenemos más de un 30% de la población que tiene problemas para calefaccionarse. Y ni por asomo incluye la refrigeración. Yo estuve en julio en Andalucía, y si a ustedes les parece que Andalucía en julio hace calor, eh, yo les invito a ir al norte de Uruguay en enero, y van a querer ir a Andalucía por lo fresca que es. O sea, quiero decir, eh, para nosotros eh, la refrigeración en el norte del país es, una, es un derecho humano esencial, tal vez en el sur no tanto, porque es más fresco. Entonces, nada, es como otra de las peleas que, que venimos dando. Yo por acá la dejo para no hacerla más larga. Muchas gracias, Pablo. Eh, pasamos ahora a la ronda de preguntas. Eh, son las dos, empezamos un poco más tarde, con lo cual acabaremos un poco más tarde, pero sí que os pediríamos intentar que sean preguntas escuetas, eh, dirigidas a, a, los, a los ponentes, para, porque luego ya tendremos más tiempo para, para debatir. Tendremos hasta las dos y cuarto, dos y veinte, disponemos de veinte minutitos. Buenas, eh, María Campuzano de Ingeniería sin Fronteras y, y la Alianza contra la Pobreza Energética. Eh, bueno, varias cuestiones porque bueno, habéis dicho un montón de cosas que, que nos resuenan. Eh, para Valery, ah, sobre, sobre el caso de, de Francia, ah, a mí no me ha quedado muy claro al final lo de la tregua de invierno, ah, cómo funciona, o sea, sí que es que durante los meses de invierno no se corta, y entonces, ¿qué pasa con, con esa deuda? Si, cuando pasa la tregua, ¿qué, ¿qué pasa con esas familias? Porque esta fue una medida que se implementó aquí en Cataluña en 2013 y precisamente no funcionó porque, porque la, la deuda se acumulaba, entonces la tregua acababa en marzo y en abril se, tenían que pagar la factura de abril más todo lo que se había acumulado en los meses a, anteriores. Eh, ah y, y luego también eh, interesante lo que has explicado de la, del cheque, porque nosotros estamos un poco preocupadas con que esa pueda ser la propuesta que se vaya a implementar a futuro en España, porque ahora lo han hecho con el gas, han creado una especie de cheque que son 79 euros ¿no? ah, que te pagan al año para pagar la calefacción y nos da miedo que con el bono social se acabe convirtiendo en algo parecido, también un cheque y que lo único que tenemos que al menos se les exige a las eléctricas, eso también ah, lo perdamos y lo, acaba, lo acabemos pagando con presupuestos. Um, y de, de sobre Uruguay, el caso de Uruguay, es verdad que, que no nos ha dado mucho tiempo, hemos hablado poco del caso de las familias que están pinchando, que aquí también eh, en el Estado español es un delito, es verdad que no conocemos casos de gente que haya acabado en prisión, que sepamos, uh, pero es verdad que es un problema que, que nosotros aquí también nos encontramos y también estamos intentando, luchar para que eso cambie, hemos conseguido eh, que las empresas empiecen a condonar esas multas, porque aquí les clavan multas de mil y pico euros uh, por un año de estar enganchadas a esas familias uh, y que puedan conectarse la, la luz, pero tenemos el gran problema de las familias que están ocupando y que eh, las empresas no les permiten contratar la luz aunque quieran y aunque quieran finalmente pagar sus, sus facturas. Eh, al compañero de Uruguay habló sobre presos políticos, quisiera saber la cantidad de presos políticos y, y bueno, si solo presos políticos, si no hay asesinato, criminalización, estigmatización, algo así, quisiera que me ampliara un poco. Este, bueno, yo quisiera preguntar ¿qué diferencia ven ustedes entre esto del derecho humano a la energía eléctrica y leyes sobre pobreza energética o a favor de los pobres? ¿no? O sea, ¿Qué diferencia ven entre una cosa y la otra? Eh, y porque, este, bueno, si bien es cierto, dice el compañero de La Peste, la ley 24-2015 es como una ley de emergencia, no, como para parar el corte, pero no resuelve en sí luego el problema y bueno, esto incluye el debate de que es si es un problema social o es un problema de política energética y de la pues de que un derecho humano es eh, pues es un acceso necesario sin discriminación económica y que no puede violar la consecución de un derecho humano otros derechos humanos ¿no? entonces este de una manera al compañero también de, de aquí del de la AP de este, si les han incautado a alguien por la deuda o demandado civilmente ya por, por estas deudas y a la compañera de la coalición, si en el paquete legislativo que habla, se contempla la responsabilidad social de las empresas en la forma de cómo se genera la energía y los impactos sociales y ambientales que causan y este tema de la trasterritorialidad, o esta situación de que al final las empresas energéticas, por ejemplo españolas, que van y producen electricidad en, en países como, como Latinoamérica, bueno pues este pues tiene responsabilidades ¿no? y ni los gobiernos de latinoamérica este pues las, las gustan ni los, ni los, ni el gobierno español de donde es la, la matriz eh, lo hace no y por lo que veo también en uruguay y pues experimentamos nosotros varias de las empresas energéticas de electricidad ¿no? que están son españolas ¿no? Eh, bien, eh, capaz que para sobre los presos este, políticos, capaz que, porque si no queda, queda digamos, si fueran presos, eh, en realidad hay un problema entre cómo se tipificó y por qué caen presos. Se hizo una redada en una zona complicada de Montevideo, en la que se metió a dos familias presas bajo el delito de robo de electricidad. En rigor, la cantidad de gente que roba electricidad ahí es más o menos eh, la mitad del, del barrio. Por tanto, deberían haber caído presa la mitad del barrio. ¿Por qué no pasó? Porque esas dos familias eran familias de, de narcotraficantes. Le pasó como algo tipo al Capone, que lo metieron preso por, por evadir impuestos y en realidad era un mafioso. Bueno, es medio parecido. Lo, lo, que, lo que sí nos parece a nosotros que es que el precedente es complicado, porque empieza a haber porque si bien la, fue la, una excusa que se utilizó, de todas formas eh, generó un precedente de presos por, por robar electricidad. Y, que, y de hecho se han hecho propuestas para que se saque del, del código penal. El sindicato a raíz de eso, además pretendían que fuera con la guardia republicana, la, bueno, la metropolitana, que le llamamos a, a, acompañando eso, y el sindicato se negó, incluso justo tenía congreso en ese, en ese contexto y por congreso denunció la criminalización de del, del uso de la electricidad, digamos, ¿no? que no se criminalice a la gente por, por tener que colgarse, este, y que ellos no iban a acompañar al aparato represivo, o sea que me parece que el sindicato tuvo una muy buena posición, pero, pero digamos, eh, o sea que si bien lo que está de fondo es tipo el Capone, el problema es que genera un precedente regresivo para nosotros. Y, y, y lo otro breve sobre el, el, el derecho, ese gran debate que, que tenemos, porque en Uruguay hay algunas herramientas para la pobreza energética, como esta tarifa que se asocia a algunos descuentos comerciales, um, pero implica como eficiencia energética. Y, y lo que una de las grandes discusiones que tenemos es que la eficiencia energética solo implica disciplinamiento a los pobres, digamos, a las familias pobres. No les preocupa la eficiencia energética de otros lugares que vemos que tienen... Este, electricidad para bombear piscina que en la casa, digamos. ¿no? Entonces, es como, eh, y por eso vamos más para el lado del derecho a la energía como un derecho universal, que, que más la idea de construir políticas focales, que a veces pueden ser necesarias, pero no es el acento que, que tenemos nosotros. Por eso queremos cambiar la estructura tarifaria y no ver en descuentos para, para hogares. Pero, digamos, es un debate que está abierto y no es, no es fácil de resolver. Eh, ...un par de cosillas rápidas... Eh, ...vale, en cuanto al compañero de México... ...por el tema de la constitucionalización de derechos... Eh, ...yo no tengo mucha fe en ello... ...por lo siguiente, la cosa es que... ...tal y como está estructurada la Constitución... ...aquí en el Estado español... ...hay como dos tipos de derechos... Eh, ...lo que se llaman los derechos fundamentales... ...que sí que pueden ser judicializados... ...en, en, en caso de violación... ...pueden ser llevados a los tribunales... Eh, Básicamente, la Constitución española se aprobó a finales de los 70, cuando aún había los dos bloques, eh, a nivel de Guerra Fría y todo, todo el rollo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos unos derechos políticos y civiles protegidos por la Constitución y po podidos llevar a los tribunales, es decir, derecho a reunión, derecho a manifestación, libertad de expresión, etcétera, pero luego tenemos otro tipo de derechos, que son los económicos, sociales y culturales, que están en otro capítulo de la Constitución, que son... Principios rectores, que no son, o sea, no se pueden llevar a los tribunales cuando hay incumplimiento, sino que son principios que deberían regir la actividad de la Administración. Derecho a la vivienda. Artículo 47 de la Constitución Española. Todo, todo español tiene derecho a una vivienda digna. ¿vale? Pues eso básicamente es un derecho que está de cara a la galería. Eso debería ser lo que rigiera las leyes que se desarrollaran posteriormente. Pero si yo, ciudadano español, no tengo vivienda o me, me veo forzado a ocupar una vivienda porque no, no me facilitan una y no tengo los ingresos para poder pagar un alquiler, no estoy protegido ante los tribunales de ello. Entonces… Ha habido buenas iniciativas últimamente una muy muy particular aquí en España para intentar trabajar en eso en, en llevar en la Constitución el derecho a, humano a la energía. Me parece o sea me parece bien eh, es a largo plazo a medio plazo porque aquí reformar la Constitución es otro otro Cristo. Entonces, me parece muy bien, pero el derecho a la energía no solo debe, debe llevarse por esa vía, sino por la aprobación de leyes que al final lo que hagan es eh, modificar o, o, como menos, blindar derechos materiales. El derecho a que no te corten. pues Eso, en realidad, ya es defender el derecho a la energía. Por eso, quizás es más fácil bloquear este tipo de, de aspectos con leyes más básicas que con una reforma constitucional que luego llegue a ser un principio rector que no tiene ninguna implicación a nivel legal. Y, y luego, el tema de, de procedimientos judiciales, pues hasta ahora no. O sea, procedimientos judiciales es la gente que ha cargado deuda durante los últimos cuatro años, desde la entrada en vigor de la ley... Eh, y que no, ha podido, que no los ha pagado y ha estado protegida de corte, pues hasta ahora no, pero en los últimos meses sí. Y no hemos visto muchos casos, de momento son un par, nos llegó que era a partir de cierta cantidad y que la, la empresa Endesa lo estaba haciendo como medida de presión para la, la negociación de los convenios. Que, y ahora ya, o sea, ya abro un capítulo de ética profesional de qué mente maligna, o sea, planea el hecho de llevar una familia en situación de vulnerabilidad a los tribunales para presionar ante una estrategia mayor de firma de convenios. O sea, eso ya es para no dormir por las noches, pero es, es otro, otro aspecto. Entonces, las llevan por la vía civil con un procedimiento abreviado que existe que se llama juicio monitorio, que es de, re, de cobro rápido de cantidades. Y sí que están empezando a llegar algunos casos, pero son de momento minoritarios, pero para tenerlo en cuenta. Y luego, solo una reflexión ya, que no, no respondo a ninguna pregunta, pero antes no he tenido tiempo para decir la mitad de las cosas que quería decir, que es que lo de la presión social o la, la presión de la calle para, para impulsar una ley está muy bien 100% de acuerdo, pero lo básico también es de que después esa presión social se mantenga para que la ley se aplique, que son cosas diferentes. Porque aquí es muy fácil, bueno, no muy fácil, no, es muy difícil impulsar leyes, muy difícil aprobarlas, pero una vez se aprueban, después lo otro es que las compañías cumplan con lo que se establece en la ley. Entonces ahí la presión ciudadana, y me sabe mal por la gente de Switch London, pero no tiene que estar solo para impulsar la ley, sino luego para cuando las compañías se la quieran cargar, que es otra, otro capítulo aparte. Sí, para contestar um, uh, al compañero de México, uh, no había nada en el paquete uh, europeo sobre la responsabilidad de las empresas y no es una sorpresa porque escriben las propuestas de leyes uh, para nuestros gobiernos, pero uh, sé sí que hay un proceso al nivel de la ONU para… Um, Uh, para un tratado vinculante para las empresas, y quizás es algo que los uh, activistas europeos podrían pensar, que si... Uh, si este proceso uh, se fracasa en, en Geneva, que podríamos uh, imaginar algo similar para Bruselas. Y también pienso um, a una nueva campaña que se inició aquí en Europa para echar a las grandes uh, empresas fósiles de todos los lugares de decisiones uh, políticas. Uh, que, que la campaña tiene dos semanas, entonces quizás es una otra autre via pour nous. Donc, je, je réponds sur le problème de, de la dette en fait en France. Euh, pendant la trêve, en fait, euh, enfin, à la reprise de la trêve, les, les dettes ne sont pas effacées. Donc euh, il y a toujours le problème de la facture à payer. Cela dit, il y a quand même des arrangements de paiement. avec, Pour l'électricité, quand on est chez EDF par exemple, on, a, on peut avoir un, des arrangements de paiement puisque l'entreprise en fait, qui est encore détenue par 84% de l'État a un service constitué de 400 agents de EDF y que trabajan, que son dedicados a la solidaridad. Están directamente en lien con los servicios sociales de las comunes. Ah ouais. Entonces, um, tam, como, como en España, también durante la tregua en Francia, se acumula, se acumula la, la, la deuda. Um, y entonces, es el mismo problema. La diferencia es que como EDF sigue siendo una, una empresa estatal, hay, um, existe uh, dentro de, de EDF una, um, una, un departamento de que se llama como de solidaridad y entonces se puede renegociar la deuda uh, con, los, uh, con los clientes, los usu usuarios, um, más o menos. Et le chèque énergie est insuffisant. Il représente, je l'ai dit tout à l'heure, 200 euros par an pour les familles en moyenne. Il est financé seulement par l'État à hauteur sur le budget de l'État de 800 millions d'euros par an. Et les entreprises, en fait, ne contribuent pas du tout à son financement y es dones en función de revenus y de la composición de la familia, pero para obtenerlo, hay que hacer una declaración de impuestos, y hay gente que desaparece de radar, como por ejemplo, los más pobres, o los estudiantes, que no hacen declaraciones de impuestos. Entonces, es insuficiente. Sí, bueno, el, en, en Francia, el cheque es muy insuficiente, es representa 200 euros por año, uh, es totalmente... Es dinero público financiado únicamente por el Estado um, y representa 800 mil mil euros por, um, por, por año um, también uno, uno, un problema es que bueno este este cheque está dado en, basado en los ingresos de las familias um, pero hay muchas familias y está basado en, el, en, la, en los, la declaración de impuestos. Y entonces, hay muchas familias que no declaran sus impuestos o que pasan, que, que pasan a través de este sistema. También los estudiantes que muchas veces no, no, no declaran sus impuestos de, de, de manera personal. Entonces, eh, muchas personas que, te, que podrían beneficiar de este cheque no, no lo hacen. Bien. Pues con esto finalizamos esta, esta mesa de debate. Muchas gracias a, lo, a todas las y los ponentes que nos han acompañado, gracias a las a personas que han preguntado, aportado reflexiones. Eh, nos vemos a, de nuevo a las 4 de la tarde, retomamos con la mesa afectadas por el modelo energético, eh, el paso al empoderamiento y a la acción que se enmarca en este bloque de aprendizajes de empoderamiento energético desde la base y el cuidado de la vida entonces os esperamos, también os recordamos, bueno hasta hoy, hasta ahora había tiempo para aportar las cuestiones que os comentó Rosa en la mañana y de las que hablaremos en la mesa final de 6 y cuarto a 7 más o menos, la pregunta es qué modelos energéticos necesitamos para garantizar el derecho a la energía en el norte y el sur global. Muchas gracias, hasta luego.